Hoy vamos a hablar sobre feedback. Tras unos cuantos mails recibidos después del último vídeo de Cosas de Coaching, preguntándome qué es eso del feedback, voy a explicarlo aquí de forma sencilla. El feedback es un sustantivo y un verbo a la vez. Como sustantivo, se refiere a la información que recibimos de cualquier fuente, interna o externa, que me dice cómo estoy, si es a nivel interno, o cómo me perciben, si es a nivel externo. Como verbo, el feedback es el proceso mediante el cual una persona da o recibe esa comunicación. Un caso especial de feedback, el más frecuente, es el que proviene de una persona que comunica sus percepciones o sentimientos sobre la actitud o comportamiento de otra persona. Este acto comunicativo suele incluir elementos verbales y no verbales simultáneamente. Para que el feedback sea efectivo tiene que tener una serie de características, que son las siguientes. Focalizado en la conducta, que vaya dirigido a un comportamiento concreto, susceptible de ser modificado. Por ejemplo, decir «No me gusta tu forma de hablar» es un feedback vacío, inútil, puesto que no sabemos qué hacer con esa información. En cambio, decir «Estás hablando demasiado alto y me resulta desagradable» es un feedback útil puesto que lleva implícito lo que tenemos que hacer para mejorar la forma en que somos percibidos. Específico. Cuando el feedback es abstracto, el receptor no dispone de informaciones suficientes para comprenderlo y utilizarlo. Por ejemplo, si un compañero de trabajo le dice a otro que le considera una persona inadaptada, es posible que el destinatario del feedback no sepa muy bien cómo interpretar esa información. Un mensaje del tipo tu actitud en las reuniones suele ser no participativa como de aislamiento. En la última reunión te desentendiste de la decisión conjunta y ello ha perjudicado tu implicación posterior. Contiene información valiosa y concreta con la que trabajar. En el momento adecuado. En el sentido de cuándo es el mejor momento para darlo, para que sea lo más constructivo posible, y del ámbito, en privado o en público. En general, es más efectivo cuando se ofrece inmediatamente después de producirse el hecho o conducta en cuestión y el ámbito a aplicarlo pues en función de lo sensible de la información a compartir directo el feedback ha de ser ofrecido personal y directamente esto es indispensable sobre todo cuando la naturaleza del mismo es negativa en el sentido de reprobación o desagrado el feedback negativo Puede tener el más positivo de los efectos si es adecuadamente transmitido usando una auténtica comunicación directa y honesta entre emisor y receptor. Beneficioso El feedback debe ser más descriptivo que valorativo. Para que produzca efectos beneficiosos, debe estar libre de opiniones, interpretaciones o juicios de valor. Decir cosas como Siempre llegas tarde porque no respetas el tiempo de los demás pone a tu interlocutor a la defensiva puesto que tiene una valoración negativa. Un feedback neutro y más beneficioso sería ¿Llegas tarde? ¿Has tenido algún problema? Puesto que permite al receptor explicarse. Aplicable Claridad en el mensaje, focalización en el problema y utilización de ejemplos. Un feedback del tipo ¿Tal vez estaría bien que dejaras a fulanito el informe para que le echaran una ojeada? No es objetivo ni aplicable. Mejor si decimos, debes aportar más información en los puntos X, Y y Z de este informe. Con esta información, el receptor del feedback puede ponerse manos a la obra inmediatamente. Comprobado. El feedback debe comprobarse para asegurar una buena comunicación. Una forma de hacerlo consiste en pedir a la persona que lo recibe que repita con sus propias palabras lo que le hemos comunicado, comprobando de este modo que el mensaje ha sido correctamente recibido. Kinestésica auditiva o visual ¿Qué forma de comunicación es la preferida de la persona que va a recibir tu feedback? Esto es importante a la hora de decidir la forma en que comunicamos el feedback. En función de si el receptor es eminentemente kinestésico, auditivo o visual debemos adaptar el lenguaje que utilicemos para que sea lo más efectivamente recibido. En la descripción del vídeo te adjunto un link al vídeo de Cosas de Coaching donde explico las características de estos tres diferentes canales de comunicación. ¿Qué ha ayudado este vídeo a reflexionar sobre tu forma actual de dar feedback? ¿Cómo vas a mejorarla a partir de ahora? Venga, dame tu feedback en la sección de comentarios y dale al like si te gusta Cosas de Coaching.